Siento pleno, satisfecho. Estamos uh, con tres programas de comedia, una cadena que, como dice Fernando, es un hábitat propicio. Y yo solo puedo tener felicidad y agradecimiento. No con, no con cualquier programa, es decir, con los tres que, que más quiero en estos momentos. ¿no? Uh, pero empezaré por cortesía por David, que siento por él. Uh, entre cariño y envidia, debo decirte públicamente, porque el otro día en un chat privado de nuestros compañeros del Terrat decía decía uno, es un sueño todo esto, ¿no? Y dije, no, es mi sueño. <risa> ¿De lo cabrón? que pasa es que David me lo ha robado. Debo confesaros que cuando yo me planteaba hacer un link desde, desde Madrid, siempre trabajaba en Barcelona, yo tenía muy claro que tenía que hacer un teatro. Me acuerdo de eso, pero como si fuera hoy, ¿eh? Incluso te diría algún teatro que fuimos a visitar. Eh, no lo conseguí, no lo conseguí, aunque estoy fantásticamente bien en los estudios de Molistar, pero el que lo ha conseguido es David. Qué eh, pena. Entonces, claro, estoy contento por él, un poco jodido por mí. No, no es verdad, pero pienso, ¿qué misterio hay en este tipo joven con, con cabeza de viejo que consigue, que consigue todo lo que no conseguimos los demás? Y no hay otro secreto que, que lo que todavía publicaba, ¿no? que era su talento. Su talento, su capacidad de rodearse de gente muy buena, porque David es muy bueno, pero a ver, solo da un poquito de pena, mejor <risa> que, que aparcar el coche. Y en realidad su capacidad de rodearse, que aquí veis una muestra brillantísima, explica también completa a David. David tiene muchísimo futuro, me parece que esto es el inicio de... La continuación, ¿no? porque lleva ya bastante milis de no, no, no. lo que llega por venir. También confesaba el otro día que yo vi muy claro, eh, a los dos meses después de conocerle que este programa tenía que llegar. Lo que pasa es que no se lo dijimos a la cadena porque nos teníamos fritos a, a, a demandas y, a, y estábamos, estaban haciendo, estaban haciendo la inútil. Digo, ¿cómo subo yo ahora? Fernando le digo, mira Fernando, todavía no se ha consolidado el mío, pero que sepas que viene otro. Pero esto estaba entre nosotros. Luego se quedó un poco latente y estábamos también observando la trayectoria de David, que ha sido maravillosa con Loco Mundo y, y en la radio creo que está aprendiendo, pero bueno, de una manera meteórica. Por lo tanto, se, se quedó a las puertas de un proyecto que era como si estuviera aquí esperándote, el de ya estuviera hecho hace un año y dijera, cuando tú estés, yo ya, ya me pongo. Y eso es lo que ha pasado. Se, va cuadrando, se van cuadrando unos actos maravillosos que además se completan con este triángulo que es lo común, ¿no? que es otro motivo me hace alegría. ¿no? El hecho de que eh, también sugerimos el debate entre todos de oye, cómo podemos hacer que una marca tan buena eh, que, que yo creo que está marcando también una referencia nueva, ¿no? el análisis humorístico semanal, era algo que, que no existía qué pena que se sacaron ¿no? y me parece que aquí debo verdad, mostrarme muy agradecido Fernando Movistar, porque va a parecer que hablo bien de los jefes, pero ¿qué voy a hacer? Si es que es así. Eh, que tenga la cintura de Movistar de decir, vale, venga, vamos a seguir también con ese proyecto, me parece que es lo que mejor explica la apuesta de la comedia de Movistar. Y, y por lo tanto, todo nos lleva a que qué. Pero sí, eh, claro. pues cuando nos giramos dijimos, pero si no hay nadie. <risa> eh, no, al contrario, dijimos, en casa está la solución, no, no vayamos... A, a, por decirlo para de hablar al mercado, que donde hay comedas maravillosas, pero te, tenemos a un hombre eh, más maduro que David, un, poco más. un poquito más, con lo cual eso también nos daba mucha seguridad y yo estoy encantado de que, que, que, que se ponga al frente. Le decía antes de empezar que esto me recuerda un poco a la dinámica esta norteamericana, que tanto envidiamos a veces, aunque podemos estar muy orgullosos de lo nuestro, pero que tienen formatos muy buenos que... Que incluso están por encima de su presentador. Eso ya es consolidación a todo gasto. Locomundo, Mundo, que como decías, es un tren al que yo me subo en marcha, eh, espero no descarrilarlo, por supuesto. Y, y yo creo que, que no cambia nada en esencia. Loco no, que efectivamente, vamos a seguir cogiendo un tema, analizándolo pormenorizadamente eh, formal, hasta que, que, que ya no dé más comedia eh, de sí. Y además, hemos incorporado a estas dos presentas que. Eh, hacer muy bien y que, que tengo muchas ganas de, de que las veáis, ya. Eh, poco más, porque ya, ya digo que Locomundo es un programa que además yo ya conocía, estaba adentro, eh, espero no romper el juguete, espero que todo siga bien. ¿Quién, ¿quién continúa del Locomundo anterior? Nadie, porque se ha llevado todo el cabrón de la vida, <risa> es acojonante como Alfa o un solar. ¿Paco Calavera? Paco Calavera continúa, eh, Raúl cimas continúa y tenemos un fichaje de, de bueno, Rolum, Rolum, un fichaje estrella, Hemos si al mercado de invierno y, y hemos conseguido al mundo today eh, que bueno eh, nos la presentación y que nos haga unas piezas eh, maravillosas en cada programa. Yo prometo no cantar más. Yo te iba a decirlo con contrario, <risa> <risa> que, ser majo, claro, que no ser una joda, un monólogo cantado cada programa como si fuese como si fuese Verdi. <risa> bueno, eh, no, estamos encantados de, de hacer el programa aquí. Lo, lo que decía Andrés es verdad, a mí me da pena. Eh, que, joder, me acuerdo que siempre, yo, yo cuando, cuando te veía todavía a ti en la tele, me acuerdo de, de escuchar todas las entrevistas de tal, de, joder, un día me gustaría hacer un programa en medio de la ciudad, y ahora, fíjate, con el cariño que nos tenemos, y ahora me siento mal porque ha sido como robarle un, un, un polo flash a un niño. Eh, el día que dijimos, joder, pues parece que se lo a tener en un teatro, se lo conté a Andreu y él me dijo, joder, de puta madre, mientras se, se le caía una lagrimita a este cabrón, a la madre que lo parece. Siendo de Jaén, qué asco, ¿eh? Eh, creemos que asco, es? Creemos que mola un montón, o sea, hacer un programa un Late Late Night, ¿verdad? Que no se hace aquí, y, y, y creo que es el sitio ideal para comedia comedia, cualquier Late Night, pero permite una franja más, eh, hacerlo en un teatro, o sea, esto es pura, como, ya no solo como actor, como cómico, es increíble hacerlo aquí, en un teatro, esto está, o sea, este suelo está machacado desde de, de mil cómicos aquí de toda la vida, que es un sitio súper guay, es una serie de nada más por lo cual nos viene muy bien, que es lo que pide Ignatius siempre, que sean sótanos <risa> que no haya cobertura, que no haya cobertura, <risa> <risa> que no <humedad, risa> <risa> sí, hay humedad y no hay cobertura salvo de Movistar, que tiene muy buena cobertura, <risa> si alguien vive en un sótano, eh, <risa> <risa> <risa> <risa> Movistar os cubre, co como cómico es, es increíble, es lo mejor que puedes ser, es hacer un night, hacerlo en un teatro, eh, y hacerlo en una productora y una cadena, que Fernando decía que se centra en la comedia, el terrat desde el principio, que yo recuerdo habéis hecho casi todo comedy, eh, no recuerdo... No, hemos hecho programas que no eran de comedia, pero risas mal prisa. <risa> no habéis pues no hecho alguna agricultura o así, pero creo que ha sido siempre de comedia. Y, y, y, es, y es magnífico, de verdad, esto ya es lo que hablamos. No, no vamos a tener proselitismo aquí de, de, de gremio y de cadena y tal, pero, pero es cierto que, como espectador, yo estoy encantado de, de tener una cadena en la que en la que ponga, si hay comedia buena. Hay, hay un montón de cómicos en España. Alguna vez hablamos de si es un buen momento para la comedia o no en España, eh, creo que cero contribuye a que lo sea a nivel genérico y de público, porque en cuanto a cómicos en cuanto a calidad eh, de comedia real es, es increíble. O sea, creo que en un momento cada vez hay mejores cómicos, cada vez hay mejores monologuistas y, y, y mola que haya gente que se atreve a decir: Vamos a enseñar esto entero. Eh, por lo cual yo estoy agradecidísimo como, como presentador y como, y como puro espectador de toda la vida de comedia. Un eh, chico, chiquillo, chico. Estos días Andreu y la gente y tal están como joder, están nerviosos y casi como, yo no digo, oye, pero hombre, si tenía a mis no me pongo a mí, que yo estoy tranquilo, joder. yo soy un inconsciente, me da igual. No, estoy más o menos tranquilo. Está bien, hombre, joder, tengo la responsabilidad de que es un programa grande, que un cómico es increíble, pero, pero no, no, estoy, muy dormido ocho horas, luego eh, no, mañana me irás a jugar a la tenis antes del programa con lo cual sueño a las rutinas que te vas a establecer un poco eh, Sí, voy a intentar cada día hacer un deporte antes del programa. Iré un día a jugar al tenis, otro día a hacer alterofilia, a pesas. Eh, otro día voy a intentar hacer el burling y cuando acabe el burling pues haré pues, por sí. sí. bien. Bueno, eh, nos gustaba mucho cómo estaba funcionando Locomundo, creíamos que teníamos... Creo que teníamos hueco y, y margen para hacer más cosas. O sea, nos apetecía hacer, muchas veces el loco mundo mola mucho, pero a veces terminábamos y ahora como, a ver, ¿qué pena esperar ahora? Nos, nos quedábamos con chistes guardados en un tupper y decíamos, mejor esto podíamos a, a ampliarlo, nos apetecía a todos, a mí, al equipo de guión, de dirección y todo, y, y a la cara también. No sé. El primer día vendrá Resines, ma, mañana, joven. ¿no? Mañana vendrá Resines, que luego además se va a quedar el restaurador. Eh, y el resto veréis, pero bueno habrá invitados clásicos de Link y vamos a intentar eh, no solaparnos con la gente que trae Real Inmotive, o sea, buscaremos un poco otro rollo algún día, pero bueno, eh, invitados clásicos de bueno es un no, no doy mucha importancia, no hay mucha importancia porque estoy más o menos cuando, cuando iba a decir cuando se decía el peor cómico de España o el cómico de mierda de Broncano, que bueno, ya nos ha dicho, pero, pero, pero cuando no se decían cosas de estas y no se hablaba estaba también bastante tranquilo, o sea que... que bueno, igual, bueno, o sea, también sería un poco tonto de decir, no, no me gusta que hablen bien de mí, pues claro, guay, que hablen bien, está, está bien, yo además, sobre todo porque yo intento hacerlo bien de si mi trabajo, si mi intención fuese ser un desastre, diría, joder, qué pena que estoy diciendo que lo hago. Bien". Me han dicho, una compañera de la cadena dice, tú como padre de la comedia... Digo, joder, no me digáis eso, eh, que me viene un poco grande, pero sí que, como os he dicho, estoy muy feliz. Este es un momento, yo soy un poquito... Eh, épico, me gusta la épica cotidiana y digo que es un momento histórico, es ¿no? un día histórico porque dos lates van a convivir por primera vez en la historia de la televisión en España. Claro, fíjate, yo que soy, como digo siempre, el pesado del el que insiste que es un formato muy bueno y hay que hacerlo, pues ver nacer a, a Broncano y al equipo de Broncano es maravilloso. ...me parece que es un, un, gran, un gran momento... ...y además esas cosas que como que cuadran, ¿no? ...que dices, es que era Broncano el que tenía que hacerlo... ...lo vimos hace tiempo, pero está muy maduro... Eh, ...creo que estamos ante algo sólido... ...y como he visto nacer ya algunos Leits... Eh, ...sé que aquí hay ahora una energía muy bonita... ...no saben el curro que tienen... ...pero no se lo he dicho... ...esto es como los padres primerizos... ...que nadie les cuenta el, la verdad del primer año de los niños... y se va a cambiar la vida, va a ser muy bonito... Pero realmente van a, van a currar muchísimo, van, yo creo que van a disfrutar más que sufrir. Sufrir no es la palabra, pero esto es artesanía televisiva, fíjate, ¿no? llenar esto de gente que tenga emoción, que se haga cada día. Y como decimos siempre lo de, lo de los Leits, mañana hay programa, ¿no? que es la manera más clara de decir que esto no acaba nunca, ojalá. te sientes un poco padre, responsable. Sí, me siento un poco sabrás... padre, eh, lo publiqué en mi blog y realmente fue así. Creo que al, al mes y medio de conocer a, a Broncano ya bien, eh, in situ, dije, este tío tiene, tiene un programa propio y es un segundo ley. Pero nos dio hasta rubor. Eh, no sé si vergüenza o, o pudor, plantearlo a la cadena, porque dijimos, van a creer que somos aquí los ambiciosos, pero estaba clarísimo que si alguien podía hacer el segundo a Pasó un tiempo, nació lo locomundo de promedio, que nos pareció fantástico como escuela, y ya finalmente, es como si de, decía antes, el programa estuviera esperando ya a que bronca le dijera, venga, pues lo voy a hacer. Y aquí hay que destacar el papel de Movistar, perdonar, porque... Yo eh, llevo mucho tiempo en esto y sé que los cómicos, sin las apuestas de nuestras caderas, no somos nada. O somos cómicos, cuidado, en, en otro formato no bueno, para todos y es muy feo comparar, porque todos tienen sus cosas, pero a mí me recordó, de alguna manera, a, no, no lo digo con vanidad, eh, a cuando yo empecé, ¿no? Pero cuando yo empecé en la radio, fíjate, porque yo vine a Barcelona a los 25, desde mi Tarragona Reus. Quiero decir, es un, es un tipo que tiene la locura del cómico, pero también la, la estabilidad y, y, y el cerebro de un presentador, que, que eso no es ni bueno ni mejor, pero hay gente que no quiere ser presentada que quiere venir, liarla, ser un outsider y disfrutar. Hay muy pocos que digan, sí, yo me pongo la mochila, eh, me pongo un traje y organizo este caos. Entonces, cuando ves uno, lo detecta muy rápido. Yo creo que para eso tengo un cierto olfato y dije, este tío tiene, tiene pinta para eso, eh, tiene, responde al modelo del equipo en una reunión eh, Buscando título que son reuniones durísimas, eh. y te digo esto porque La Resistencia era un nombre que yo barajé hace como cinco o seis años para un programa que nunca llegamos a hacer, y a mí me gustaba mucho ese nombre, tenía mucho cariño, pero me había olvidado, de hecho sale en el documental que hicimos El Culo del Mundo, se ve que estamos trabajando un programa que nunca nace, que se llama La Resistencia, y yo me había olvidado, y me dice el productor del Terrat, oye, han dicho La Resistencia, ¿y te quieres creer que me emocione? ¿Será que me hago mayor? Y dije, hostia, han recuperado un nombre eh, con mucho simbolismo, un programa que no, no se pudo hacer, y eso tiene como una cierta justicia poética, no sé si solo está en mi cabeza, de que si persistes y te lo crees, las cosas pueden salir. Y por fin La Resistencia nace, presentado por otro, otro tipo de programa, pero el nombre que tanto cariño le tenía, pues, otra vez... Bueno. o sea que la resistencia de entonces, en tu época, la de ahora es totalmente diferente. Totalmente diferente. De hecho, estoy pensando, había nacido para un programa de radio en el año en el último año de Aznar como presidente. Pero sí que seguía un poquito la, la recuperación de, de Ote. Y eh, como, como comenta Borja Terán, ¿no? la, que yo me gusta mucho cuando escribe... La, la clave de lo digital. Me parece que también es algo para tener en cuenta que un programa que se ha apoyado sin ningún complejo en lo digital ha conseguido una repercusión muy importante. Yo lo digo desde mi mundo, que también utilizan mucho las redes y YouTube, eh, eso es lo que más me ha interesado. Y luego que hay tipos, tíos y tías que tienen alma, ¿no? De repente, yo les dije de broma que eran como los Chavi Iniesta, ¿no? Es pues que realmente lo creo, quizá ha pasado un poco la impostura, el peinado imposible, las guaperas y han vuelto unos tipos ah, que te enamoras de ellos, ¿no? Sí. Y de lo poco que has visto, ¿tienes algún favorito así de ganar a la final del próximo lunes? O... O sea, no, no voy a decir que luego me machacan en <risa> las redes. Pero hay por lo menos, sabemos que hay alguien que te, que te gusta más. Sí, hay algunos que me gustan más que otros, pero fíjate que esta edición va a pasar algo raro, que es que el que gane incluso lo va a pasar mal, porque creo que el premio es para todos. Si sí, sí. alguna vez hay un programa coral es este, ¿no? Sí. Incluso los Roy Cepeda que vinieron, dices, pues ¿por qué no están ahí? no? Podrían estar uh -huh. y a ellos no les importa haberse ido. Es muy especial esta edición. Si así. podemos ver a más rostros del programa, entiendo qué está pasando. Sí, ahí, ¿no? yo no tengo ningún problema en traer a gente de otras cadenas. Claro. Eh, el problema a veces lo tienen otras cadenas en dejar, dejar que vengan. Bien. Cosa que, por cierto, aprovecho para decir que me parece una cosa que no, no entiendo. Yo me jubilaré y no entenderé uh -huh. cómo una cadena generalista... Pone alguna traba para que venga alguien al pago. Sí. Es una cosa, una anomalía. ¿Y como todavía hoy se siguen censurando nombres de otros programas? ¿Ustedes han hablado de presentriunfos sin un nombre de Yo, yo no, no lo entiendo. En otros, programas, en otros países, en los Lates, van a presentar productos gentes de otras cadenas. Y se considera que el Fair Play les va bien a todos. Vale. Yo también creo eso. Es decir, ¿alguien cree que por venir a un programa nuestro se va a perjudicar la audiencia del suyo? Sí. Pero sí, eso es una tontería muy grande. Espero que algún día lo veamos, pero.